Chicos, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a otro video más de lo que la gente cuenta. Hace mucho que no subo esto y ahora espero y no me lo desmometes. Si no pues. Vamos a leer, vamos a resumir este episodio llamado El demonio del taller. Así que empezamos. Todo comienza con una mujer que escucha ruidos en el taller, luego ve una. Sopa, y piensa que es Adriana, una niño. Encuentra una, una cosa tapada y era un genio. Es su máquina de coser en encendida y luego. Y ya después pasa la intro de los minutos. Una chica que no me acuerdo su nombre, es eh, Ve que se solicita costurera. Un señor llamado Emilio ve que es una costurera de lujo. Llega a hacer grandes cantidades de cosas de tela sin ni siquiera pestañear. Bueno, y le dice a la chica que hay, que ha oído, que han oído cosas de costurería. Cuatro personas han desaparecido. Una mujer murió antes de que su hija entrara a la primaria y una mujer llamada Daniela la madrastra de Adriana murió en el taller y, y una niñita de una Adriana fue traumada Después, Emilio decide ponerle un salario muy generoso para aguantar las historias el señor al irse las luces eh, la mujer ve que el maniquí que mató a la señora, es su principio y ve a una mujer caminando, pero no le dice nada a Emilio, y Emilio le dice que no quedan las estrellas. Le muestra su habitación y ahora una para celebrar. Ve una máscara y ve a... Adriana, que le gusta mucho la costurería. Y... y le dice que se vaya de la casa. Y luego la mujer ve un, eh, un montón de hilo saliendo de su brazo. Y... y... Es una chica con máscara baja a la costurería y se pone a trabajar pone un switch y lo quita y. turbio ¿eh? turbio y bueno cuando se va la luz eh, pues ahí tiene, ahí tiene la electricidad inalámbrica y otra vez sin control la máscara le va a reclamar al dueño y le dice que le jugó una broma y vuelve a trabajar. Y Adriana, la hija, camina y tira ropa. Y le dice que pida una disculpa. Tira un hilo rojo y llega Emilio y le dice que Adriana está en su cuarto. Se va al centro de lavado y le lanzan el hilo rojo. Y se enoja con Adriana. Después Adriana la salva y después de eso le dice que no era ella, eso pues jaló, pero no lo cree y le dicen... Nunca mire sus ojos. Y luego Emilio le dice que no le crea a todos los años que Emilio estuvo ahí y la noche se murió. Le da una noche para quedarse oírse, luego como dicen Yerthin se baja de la luz y se terminó y... Una Luego tocan a la puerta. Es Adriana. Luego le dicen que algunas costuras murieron y otras se van a escapar. Y en el desayuno Emilio golpea a Adriana y la encierra. Y abajo le dice que va a ir por demasiadas telas llegando a 5.000 rollos porque son más de mil mil mil mil. camisetas. Se le cae un rollo de tela roja y ve algo. Está atada. El demonio sale y. ¡No! ¡No! Tratan de huir pero no pueden escapar. Y a, a, la mujer baja y busca el número de telefónico que le dejaron Emilio. Y sube la atención Agarra el número Sube Llaman Pero no funciona Luego esperan Luego buscan Ya mataron. Ah, no Aún oh, no muere Y vemos que Está abajo de... Ya va vale. Adriana ve Oh, qué horrible Qué horrible Uy, eh, los ojos Adriana, la mujer Y luego Adriana Escapa y, eh, Luego se va el padre poniendo una. Una. Un cartel de. Un cartel de. de y fin.